Damos paso a la última conferencia del día. Esta tiene como título No hay excusa, Reorg, una opción sostenible para nuestras reservas. Eh, esta conferencia correrá a cargo de María José Gracia, eh, que es desde el 1992 licenciada en Bellas Artes en la Especialidad de Restauración por la Universidad de Barcelona. Realiza el posgrado experto en conservación preventiva en museos, exposiciones y monumentos, por la Universidad a distancia de Madrid, Liceo CIDEI. Es conservadora, restauradora con más de 25 años de experiencia en el ámbito privado y público y desde el 2017 responsable del área de conservación preventiva del Centro de Restauración de Benzmobles de la Generalitat de Cataluña. Es miembro del equipo de trabajo del Plan Nacional de Emergencias y del Plan Nacional de Conservación Preventiva. Está vinculado a Icron desde el 2018 en el proyecto de implementación del método REOR para mejora de las reservas de los museos catalanes a través de la estrategia del Departamento de Cultura de Mejora del Sistema de Reservas de los Museos Catalanes, prevista en el Plan de Museos 2030 de Cataluña. Ha participado en la implementación del método en tres workshops internacionales, en Lisboa, China y Polonia, eh, así como en cinco reorganizaciones a nivel nacional. Actualmente está trabajando en el desarrollo y la implementación del método en los museos catalanes. Eh, gracias por estar aquí María y por dejo con La desventaja de ser la última es que la mayoría de lo que voy a explicar ya ha salido de una manera u otra con anterioridad. La ventaja que tengo es que yo voy a hacer una aproximación a las reservas desde el punto de vista de las reservas. ¿Qué hacemos con una reserva que ya tenemos? No tanto de una reserva de nueva creación, sino con la realidad que podemos tener en museos, sobre todo de mediano y pequeño tamaño. Por eso el no hay excusa porque no sirve el decir no tengo presupuesto, no tengo mobiliario, no tengo lo que sea, eh, la reorganización es posible y en este sentido Reorg, al igual que otros métodos, nos ofrece una posibilidad. Eh, bueno, esta es la página web eh, donde podéis, bueno, el acceso donde podéis encontrar el método. Eh, Reorg se creó... A, a, como ha dicho Pure a través de una encuesta que hizo ICROM en el 2011, a nivel mundial y en la que constató, como ya se ha dicho también, que el 95% de las colecciones se hallan en reserva, que los problemas eran generales en todo el mundo, independientemente del tipo de museo, del tamaño, de los recursos que se disponga, no afecta. Los problemas son los mismos, seas el museo más grande del mundo o el museo más pequeño, a escalas diferentes, pero son la, es la misma problemática. Entonces ICROM-UNESCO realizaron esta encuesta y a partir de aquí se empezó eh, el, el proceso de plantear una metodología que pudiera funcionar para todo el mundo, para sistematizar y uniformizar la manera. En inicio se creó pensando en su aplicación en los museos de África, que en aquel momento eran los que Tenían más urgencia, pero con el tiempo se ha demostrado que es de aplicación a nivel mundial y a nivel de tanto primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cualquier mundo. ¿vale? Y que por tanto cualquiera que sea el museo lo puede llegar a aplicar. que está concebido como un manual y una propuesta para ser implementada de manera libre. Y es, es accesible y, y gratuito. Está publicado en diferentes idiomas, incluido el español, el castellano y, el, y, te, y te facilita un acompañamiento paso a paso de cómo abordar y todas las herramientas necesarias para abordar este análisis. Se basa sobre todo en la firme convicción de que es necesario el trabajo en equipo ¿vale? y en que cualquiera tiene capacidad de sumar información importante y experiencia importante a la hora de abordar el proyecto. ¿Vale? En este sentido también se, se creó como herramienta de, para su, complementar la conservación preventiva de las colecciones, porque lo aborda en su totalidad, no focaliza en una sola pieza, sino que aborda la, la, reserva en su, bueno, la, la colección en su totalidad. Eh, bueno, esto es desde su creación, eh, se ha aplicado en, eh, a, lo, a lo largo de los más de 20 años que hace que es 10 años que se, que se está desarrollando en todo el mundo, en diferentes países, y en rojo lo que tenéis son los países en los que se ha desarrollado una estrategia a nivel nacional. ¿vale? En, la res, en el resto se han realizado eh, diferentes workshops de implementación y, y también algunos mmm, desarrollos por libre de museos. ¿Vale? Eh, bueno en, en verde es Polonia, que es la, el último workshop que se ha, re, ha realizado ahora en el mes de noviembre. ¿Vale? La idea es esto, es proporcionar una metodología que permita eh, reorganizar, reorganizar las reservas de una manera sostenible y, sobre todo, poniendo en valor el, el trabajo en equipo. Y haciéndolo de una manera sencilla y, y adaptable. Porque una palabra que siempre ha de estar presente cuando intentemos aplicar el método es flexibilidad. El método propone herramientas que luego cada uno adapta a sus necesidades o a sus capacidades. ¿vale? Y no es que hay que seguir estrictamente todos los pasos y to o usar todas las herramientas que te facilita. Tú seleccionas aquellas que te son útiles o aquellas que tienes capacidad de aplicar. Eh, partiendo de la, base, de la premisa que cualquier mejora que se pueda hacer, por pequeña que sea, ya va a suponer un beneficio para la colección. Por lo tanto, no importa si no puedes llegar a la totalidad de las Cosas que te piden o de los parámetros, pero intentar mejorar, teniendo también, como se ha dicho hoy en cuenta, que es un proceso vivo y que es un proceso que no se va a parar. Tú no realizas incluso un workshop, un reorg, reorganizas tu reserva y se acabó. Eso va a tener una vida que al cabo de unos años tendrás que revisar y, y re, rehacer. Eh, los cuatro aspectos interconectados sobre los que el método circula o va moviéndose son la gestión, el edificio, la colección y el mobiliario y el equipamiento. Por eso hoy hablábamos, aunque no conozcan el método, porque Irene me decía yo no lo conozco, digo cuando acabo la ponencia le he dicho sin conocerlo ya es lo que aplicas, porque es un método de sentido común, no os va a descubrir nada que no sepáis, si, simplemente es un esfuerzo de sistematización y normalización con el objetivo en principio ambicioso de que todo el mundo funcionase de la misma manera. ¿Vale? Y que yo me pudiera mover, por ejemplo, por cualquier reserva del mundo y con, la misma, con el mismo criterio. Eso va a ser complicado de conseguir, yo creo, pero bueno, en cierta manera se va haciendo. ¿vale? Y es eh, el criterio por el que nosotros hemos ad adoptado el método en Cataluña y lo estamos implementando, porque al menos conseguir eh, normalizar una metodología. Las cuatro fases en las que el método se de descompone es la pr una primera que es la creación del equipo, una segunda fase en la que se analiza la reserva, una tercera fase en la que se planifica el proyecto y una cuarta fase en la que se ejecuta. De estas cuatro fases, las tres primeras son totalmente teóricas, son una un volcado o una recogida de información. En ningún momento, durante estas tres fases de trabajo, se manipula ningún objeto a no ser que sea estrictamente necesario, porque para conseguir algo tienes que tocar. Pero en principio no se manipula nada, simplemente se observa y se recoge información. Y no es hasta la cuarta fase, una vez lo, has, lo tienes todo muy, muy planificado, que empiezas los movimientos, entre otras cosas, para minimizar riesgos, para evitar mmm, problemas. Entonces, ¿Qué ofrece la metodología? La metodología te ofrece una herramienta, bueno, son unas herramientas de planificación que, tiene, que constan de una primera, un primer documento que es una autoevaluación que permite conocer el, el, la situación y el estado de tu reserva y luego esto viene reforzado o soportado con un manual que a su vez tiene dos anexos que son fichas de trabajo entonces el manual te indica cómo ir avanzando en el proceso paso a paso y luego las fichas son de refuerzo por si quieres aún ampliar más ya os digo de entrada no hace falta hacer el manual completo pero es una guía y sí que te da las herramientas para saber cómo hacerlo vale pero de toda la porque cuando tú te acercas abruma a veces la cantidad de información que te da. ¿Vale? Entonces, puedes abordar la reorganización haciendo solo algunas de las partes del método, pero es verdad que como más a fondo vayas, y como ya han dicho todos los compañeros hoy, como más a fondo vayas en el conocimiento de la colección, como más información tengas, mejor y más optimizada va a ser tu reorganización. ¿vale? Entonces, la primera fase es la de puesta en marcha. Se prepara el equipo de personas, se realiza la autoevaluación, se reúne la documentación gráfica, los planos, los vídeos, para poder documentar las reservas y se definen los espacios de trabajo. ¿vale? Es importante todo esto. Es importante seleccionar las personas que van a participar en el proyecto, que estén involucradas desde el principio. Entonces, ahí, el equipo del que vamos a disponer... Eh, ya depende de la capacidad del museo, nosotros trabajamos con museos que solo tienen una persona y que eh, él es todo, el director, el, el, la persona de seguridad, la persona que abre, cierra, que hace el mantenimiento y museos que tienen mayor capacidad, eh, no importa, dos personas pueden ya realizar una reorganización con más esfuerzo y con más tiempo. Eh, no os he comentado el... Perdón, porque ya como estoy reestructurando mi conferencia para intentar no repetir a muchas cosas que se han dicho. Eh, el método hay como dos maneras de aplicarlo. Por libre y con lo que se llaman, Bueno, con lo que se conoce como los workshops. Los workshops son eh, talleres prácticos en los que durante dos semanas se realiza una reorganización. De un, de un museo, de una reserva de un museo. La primera semana se dedica a la formación y la segunda semana es la, la que se ejecuta la fase 4, la del movimiento. Entonces, son muy intensos porque es un tiempo muy compactado, son 20 personas y en este caso sobre todo es muy importante tener muy claras las funciones de cada uno de los, los espacios en los que se va a trabajar, los espacios que se van a utilizar y para qué se van a utilizar para evitar lo que ahora decía también Puri y han comentado los demás, todos los riesgos derivados de la manipulación y no generar eh, accidentes involuntarios. ¿vale? Y sobre todo la importancia del lenguaje común, no tan solo del idioma, ¿vale? porque los workshops, por ejemplo, son muchas veces internacionales y por lo tanto viene gente de todo el mundo y el que todo el mundo entienda todo bien es importante, sino de cosas mucho más obvias y que nos parecen banales pero que no lo son, como decía Apure, por ejemplo, una cosa tan tonta como las medidas. Si tú en el momento que estás hablando en el workshop de medidas no especificas en qué unidad de medida las has de tomar, te puedes encontrar, como nos pasó a nosotros en China, que unos las tomábamos en, bueno, en centímetros, otros en pies, ya no milímetros y centímetros, sino unidades completamente diferentes. Y durante el, el, el workshop, cuando tienes oportunidad de participar, se revisan también conceptos muy básicos, pero que son importantes y que hacen tomar conciencia de cosas que damos por sentado y que a veces no lo son, como la importancia de la precisión, qué es una colección que no es colección, qué es una reserva, qué es grande, qué es pequeño, porque cuando tú, uy, perdón, cuando tú comparas, nos pasó en un caso que decían, yo tengo un museo muy grande. Y entonces todo el mundo consideraba que su museo era grande y es y un ejercicio que se hace, anotas en un papel que es para ti grande y había quien consideraba que su museo era grande y tenía mil piezas y otro que tenía un millón y cada uno desde su visión para él era grande. Entonces homogeneizar este lenguaje en el momento de generar el equipo es importante, que todo, todo el mundo sepa de qué se está hablando cuando no se habla de colección, de qué se está hablando cuando no y sobre todo... Recordarle a la gente que va a participar en ese movimiento o que va a estar implicada y también a la gente de la reserva, incluso cuando no es un workshop, por qué hacemos el, lo que hacemos, la importancia de cada objeto y la importancia del mensaje de cada objeto. Porque si tú estás manipulando, por ejemplo, no sé, una colección de etnografía que a ti no te dice nada, pero aquel objeto puede tener una importancia o transmitir algo. ¿Vale? Una bandera es un trozo de tela como objeto, no tiene mucho valor artístico, pero en cambio tiene una gran significancia en otros contextos. Que nunca se pierda ese respeto, que cuando se manipule cualquier objeto se tenga presente esa importancia, es, es interesante. Lo que os decía de los espacios, el, el método marca también una manera de organizarlos que parece tonta, pero es importante. En un momento que vas a estar... Haciendo muchas cosas diferentes, mucha gente diferente, eh, pues una cosa tan tonta como en una hoja marcar en rotulador, veis que está marcado el perímetro, pues porque en el momento que uno ha cogido una tijera, cuando tú acabas, si el hueco está vacío, ahí falta una tijera. ¿Sabes? Porque cuando llevas tres días ya no te acuerdas si tenías dos tijeras, si tenías tres, si había un celo, si había… Entonces, parece tonto, pero no hay nada tonto. Eh... O no hay nada banal, todo tiene un porqué. Tú puedes decidir no utilizarlo, pero en el momento que aparece en el manual es porque hay alguna razón. Y el manual también te explica el porqué de esa razón. ¿Vale? Se necesitan espacios que serán de trabajo común, pero también espacios para el descanso. Es importante, van a ser jornadas muy largas, tanto si lo hacéis en un workshop como si lo abordáis a nivel individual. En el momento de la manipulación intentas compactar el tiempo para sacar el máximo partido. ¿Vale? Espacios para dejar las cosas, ¿vale? Y esto parece una tontería, pero no lo es. De día, dejas las chaquetas. Veréis los colores, porque cuando estás hablando de un workshop, nos organizamos, los equipos se organizan por colores, ¿vale? E incluso esto, además de que puede ser visualmente atractivo, no es una tontería, porque luego cuando tú... Mmm, detrás de, de todo, toda la reorganización, hay también una voluntad de difusión de este trabajo. ¿Vale? Y por lo tanto es muy importante documentarlo todo, ya desde el inicio hasta el final. Y los colores, cuando tú estás visualizando las fotografías, te permiten identificar qué equipo está haciendo el qué. Entonces, y además, en este caso, cuando tú abandonas la reserva, te aseguras si de entre, entre las batas blancas hay una chaqueta, alguien se ha quedado en la reserva y no ha salido. A mí no me ha pasado nunca, pero Gael siempre explica que en Egipto que era una reserva enorme y con muchas mmm, extensiones, una noche se olvidaron a alguien encerrado. ¿vale? Entonces, es importante verificar que todo el mundo ha dejado su bata y no hay ninguna chaqueta. Se crean también, y es importante, eh, responsables de diferentes áreas. ¿vale? Una persona encargada de la limpieza, que no quiere decir que ha de limpiar, ha de, ha de vigilar que no quede nada fuera de su sitio, que todo esté ordenado, más que limpio. Una persona de seguridad y otra persona encargada de registrar los movimientos. Si no es ella, de asegurarse que se está haciendo. Es como un supervisor, no quiere decir que ella lo tenga que coordinar todo, pero sí hay alguien encargado de esto. Y luego hay una metodología de trabajo a nivel de, de cómo trabajar en equipo, que el método ¿eh? también lo aprendes y que también es interesante. De esta manera se lista cada mañana, se gasta digamos un tiempo en planificar todo lo que se va a hacer aquel día, quién lo va a hacer y el tiempo que se calcula que se va a tardar en hacer. Luego al lado se pone la hora de inicio y lo que tardas te sirve simplemente a ti como manera de ver si te has organizado bien o no y en qué has calculado, no, de cara a otros trabajos, no en aquel en concreto, pero luego también permite que el coordinador o, o cualquier miembro del equipo sepa en qué, en qué fase está, si se queda sin hacer algo puede revisar la lista y mirar qué, qué falta por hacer, dónde se puede acoplar, si un equipo termina puede ir a ver a otro y no necesita preguntarlo, mira allí y sabe dónde ha de ir y los TICs quieren decir que el trabajo está hecho. Eh, entonces, para valorar, bueno, lo paso rápido porque me da miedo que si no, no me dará tiempo. Estos son los 10, bueno, eran 10, ya los han ampliado a 11, los 10 criterios de calidad que se considera que una reserva profesional debe cumplir, una buena reserva. Los eh, ocho primeros afectan directamente a lo que es la reorganización física. Y luego los demás ya son más a, también a nivel de cómo se gestiona y de los procedimientos, ¿vale? Y todas tienen, van vinculadas en realidad a, a, a cosas que parecen muy obvias y muy evidentes pero y que en, hoy han explicado ya ellas también, ¿vale? Ningún objeto directamente en el suelo, en el suelo la reserva solo contiene colección. Esto parece obvio, pero es... Justamente el mal de casi todas las reservas, ¿vale? justamente porque es el espacio mmm, que, no, que no enseñamos, es el espacio que queda como reservado solo a los trabajadores del museo, eh, como que hay sitio y en principio estaba ordenado, cuando no sé dónde colocar algo lo llevo a la reserva y poco a poco la reserva que en teoría solo tendría que tener colección, si no se vigila acaba convirtiéndose en el almacén ¿Vale? que eso es el espacio donde guardamos lo que no es colección del de museo. Y además de cuadros, esculturas, grabados, acabamos teniendo mesas, sillas, material expositivo, eh, ordenadores que no funcionan, pero que algún día lo mejor arreglo, escaleras. vale Y entonces ya es un trastero más que otra cosa. Y nos encontramos con que no hay sitio en la reserva. entonces no es verdad, no hay sitio. Muchas veces lo que pasa es que el espacio que tendría que ser de reserva está ocupado por mil otras cosas. O simplemente no estamos haciendo una buena optimización del espacio que tenemos y reagrupando y compactando colecciones podemos ganar espacio. ¿Vale? En la segunda fase se realiza el estudio del espacio. El, el, equip, el equipo o las personas encargadas de la reorganización se desplazan a la reserva. Todo el trabajo se realiza sin manipular ningún objeto, se recogerá información sobre la gestión, sobre el edificio, sobre la colección, sobre el mobiliario. ¿vale? El, la, el método proporciona unas fichas para medir a nivel cuantitativo y cualitativo los diferentes aspectos. Te dice, te acompaña en qué puntos puedes eh, debes anotar, qué tip, eh, cuando abordas la colección, en qué te has de fijar, qué, qué, qué colección es susceptible de ser más frágil, cuáles son los objetos más voluminosos, te va acompañando en qué información recoger. ¿vale? Eh, ¿Para qué? Para obtener un diagnóstico y generar un informe conciso, pero concreto y con datos cuantificables... Para poder ir a dirección o a quien competa a decir, mira, tengo esta serie de problemas que necesito solucionar, eh, necesito realizar una reorganización. En principio, eso ya, ya ha salido evidenciado en la autoevaluación que habéis rellenado en, antes de hacer todo este proceso. Pero aquí recoges toda la información necesaria. ¿vale? Y esta información es lo que os digo, como más exhaustiva se haga puedes hacerla muy general o ya centrarte más en el detalle, te va a permitir luego desarrollar mejor el, el, la propuesta del nuevo proyecto. Y te va a permitir, porque durante todo el proceso vas a estar haciendo Zooms desde lo más general a lo más concreto, de lo más general a lo más concreto, porque has de ir eh, recabando diferente información en, en función de qué solución quieras buscar o qué, en qué apartado quieras centrarte, ¿vale? Ser, eh, pero, por decirlo de alguna manera, igual que puedes obtener mucha, ¿qué es lo que necesitas sí o sí? Necesitas un plano de la reserva, que parece una tontería pero no siempre se tiene, ¿vale? Entonces, hay que generar un plano, un plano de las instalaciones, porque como se ha comentado, hay que tener en cuenta a la hora de colocar un mobiliario si hay un enchufe, si hay un, una luz, si hay una cañería que pasa por encima, lo que sea. Un plano del mobiliario existente y un plano de qué es colección y que no es colección, con especial hincapié en aquello que está en el suelo, ¿vale? Y aquí el método te marca. Es un plano muy sencillo, que una vez tienes lo que es el plano, es en verde y rojo, verde para la colección, rojo para la no colección. Luego veréis un ejemplo, es muy visual, es muy gráfico, no necesitas ser un experto para eh, eh, entenderlo. Está pensado para que cuando tú vayas a hablar con el gestor o con quien sea que normalmente no tiene conocimientos de conservación, que a lo mejor no ha entrado en su vida en la reserva, porque es una persona a nivel administrativo, pueda entenderlo y, y, y no tenga problemas. ¿vale? Y, y luego bueno, se recogen también mucha información sobre, sobre la colección, ¿vale? El, los, el, los objetos que hay, dónde están, las medidas... ¿Vale? Se mide todo, se, se cuantifica, se, se agrupan por colecciones, se está trabajando reco reco recogiendo toda esta información. Aquí veis los ejemplos a mano, por eso os digo, en función de, de las capacidades no es excusa el no tengo un AutoCAD, no tengo ordenador, se puede hacer todo es una de las cosas que me apasiona analógicamente, pero luego tenemos, por suerte a día de hoy, muchas herramientas digitales que te ayudan y te facilitan el trabajo, vale pero no tenerlas tampoco es excusa. vale Tenéis diferentes ejemplos, vale este corresponde a, a Polonia, era el, un museo de instrumentos musicales, Ay, perdón, eh, cómo vuelvo atrás, espera. En este caso, veis el mobiliario, no mobiliario, ellos prefirieron colocar las imágenes y se saltaron un poco lo de rojo o verde, pero esta es la, el, la ficha que propone el método para el cálculo de las superficies. Aquí, en este caso, era una, no había mucho que llenar porque no había mobiliario casi en esta habitación, pero calculas las dimensiones, el tipo de, mo de mobiliario que hay, si es armario, si son estanterías, si son eh, rejas, si son planeras, la superficie total que tienes de ocupación del suelo, pero también de ocupación de almacenaje, porque puedes tener diferentes niveles y eso te da un tanto por ciento que te permite calcular el crecimiento. El método también te facilita las herramientas para ver como, creo que luego os he puesto una diapositiva, cómo aprovechar a, al máximo el, el espacio, qué tipo de mobiliario se adecua más a, a, a qué tipo de colección, todo esto lo facilita. La ficha 6A es la que hace el análisis de la colección, en este caso, como veis, la he puesto porque era interesante, en Polonia, uno de los espacios que tuvimos que reorganizar, porque el método o la, la metodología sirve, se puede aplicar tanto a la colección como a la no colección, es un sistema. Una de las habitaciones era una sala de soporte a la reserva en la que tenían mogollón de material. Lo tenían tanto que no sabían ni lo que tenían. Y realizamos, aplicamos el método sobre la no colección como si fuera colección. Y realizamos el, la cuenta de lo que había organizándolo, luego veréis, por las categorías que propone el sistema. ¿vale? Que son 12 categorías y organizamos. Y el cómputo final era que en aquel espacio, que era una habitación de no más de 20 metros cuadrados, había 900 objetos. ¿Vale? Entonces no se, ve muy, no se ve muy bien, pero son, aquí están las, las diferentes tipologías. Aquí, más, aquí te, te permite ver eh, en qué unidad de almacenaje, en qué mobiliario está. Por lo tanto... Eh, a la hora de luego plantearte cómo lo reagrupas, es una herramienta muy útil. Aquí es sobre una habitación, pero luego la 6B, que es otra de las fichas que tiene dentro método, te reagrupa todas las habitaciones, porque no siempre tienes un solo espacio de reserva, tienes varios. Y entonces, de una manera muy rápida, en el Excel, porque aquí es manual, pero esto lo trasladas a un Excel, puedes ver la disgregación que tienes de, la, de las diferentes categorías en los diferentes espacios y te ayuda sobre el papel a decidir en qué espacio es más fácil re, re, o, o más lógico, al, pensando en que has de minimizar el número de movimientos, reagrupar la colección. Si yo aquí tengo, por decir algo, 25 objetos en esta unidad y aquí solo tengo uno, no voy a llevar estos 25 para aquí, voy a traer el uno para acá. Es como de sentido común. Ah, bueno, aquí es lo que, lo que otra otra ficha, ¿veis? Lo que hay en, en el suelo, lo que hay en diferentes espacios, el tipo de objeto que es, es lo mismo. Luego, estos números, vas haciendo, re, haciendo las regrupaciones sobre el papel, sin necesidad de tocar ningún objeto. ¿vale? Una vez tienes toda esta información, lo que se hace es, se planifica la nueva propuesta de... De, re, de reorganización del espacio, ¿vale? Con el nuevo mobiliario que se puede eh, incorporar o recolocar. A veces simplemente era reagrupar estanterías, eh, modificar la disposición, se, se lista el material que se necesita, se, se lista, se presupuesta absolutamente todo, se contabiliza todo lo que se puede... calcula que se va a necesitar, tanto de mobiliario como de material de... De protección como de pequeño equipamiento, se hace una propuesta y se presenta a, a, dirección, a dirección o a quien competa. ¿vale? Entonces, para esta, lo que os decía, para esta planificación, el método propone eh, herramientas y te da eh, herramientas de soporte que ayudan a tomar las decisiones. ¿vale? Y sobre todo, todo se, se vehicula a través de la compactación que de otra manera, Maite, y Irene, nos lo han explicado hoy, ¿vale? Por los objetos. Luego se valoran diferentes criterios, pero en principio se, se empieza la reorganización pensando en, en una cuestión de volúmenes, ¿vale? Para optimizar el espacio de almacenaje. Luego puede pasar, como nos ha pasado a nosotros, que el conservador o por cualquier otro criterio se decida que una colección se mantiene agrupada a pesar de que no correspondan a las mismas categorías, porque te puede interesar, no sé, en un, en un ejemplo que veréis posteriormente, el, el Víctor Balagué tenía una colección oriental que tenía material diverso, pero que quería mantener junta. Pues esta, a esta colección se le, buscó un, se le buscó un espacio independientemente de que hubiera pinturas y hubiera, hubiera material, eh, vestidos, o hubiera lo que sea. Las categorías... Son, en cierta manera, también nos las han comentado Maite en esta mañana, son por tamaños, objetos extravoluminosos, más de dos metros, más de dos metros, pero largos, se calcula por, por peso y por volumen. Y una de las maneras es... Eh, ¿cuántas personas se necesita para manipularlas? Si son objetos de una mano, que se llama, son objetos normalmente pequeños, que te caben en una mano, que se pueden transportar en una mano, que va directamente vinculado a que sean objetos valiosos o frágiles, que necesitan, por ejemplo, luego a nivel de mobiliario se traduce pues en, en un armario cerrado, en una planera, eh, así, objetos eh, sobre todo 2D, 3D, en función de si son, si son enmarcados, si no son enmarcados, o se pueden enrollar, si no se pueden enrollar, ¿vale? Y luego una vez realizada la planificación y, y una vez tienes la aprobación de en la dirección se realiza se inicia el proyecto, ¿vale? Si hasta entonces no habías tocado nada ahora se toca todo, ¿vale? Y por eso es necesario haber previsto lo que se llama un espacio de garaje, un espacio de limpieza, un espacio para trabajar. Porque hay un espacio en el que hay el material de soporte, donde habrá las escaleras, donde habrá los carros, donde habrá las traspalés, lo que sea que se haya previsto que se necesita. Un espacio, el garaje es el espacio donde vas a de depositar aquellas colecciones que vas a tener que sacar si necesitas mover el mobiliario o necesitas reubicarlo o has decidido que sustituyes unas... Si tienes la suerte de que puedes comprar mobiliario nuevo, pues sustituirás. Reor no está pensado... En inicio... O mejor dicho, ReOR que está pensado desde el inicio para poder realizar una reorganización a coste casi cero. Lo que pasa que eso es real o fue real en sus inicios en la aplicación, por decir algo, en África luego aquí nunca ha sido a coste cero pero es verdad que no tiene por qué ser un coste elevado, puedes hacer una reorganización con 2000 euros, la última sala solo se tuvieron que comprar ruedas, se reaprovechó todo pero es verdad que en el momento que se aborda una reorganización normalmente los museos intentan conseguir recursos para mejorar no solo a nivel espacial sino de mobiliario ¿vale? entonces lo primero que se hace es retirar la no colección este es el eh, los planos corresponden a Polonia, teníamos no colección en todos los espacios, aquí había la, la dificultad añadida de que las reservas estaban diseminadas alrededor de la sala de exposición y por tanto, no eh, en principio era complicado porque no podíamos dejar nada porque el museo seguía abierto al público mientras hacíamos la reorganización, al final se vio que eso era enviable y conseguimos que un día nos cerrasen el museo, y tuvimos un día para vaciar aquellas áreas en las que necesariamente... La, la planta la del, el, esta del medio vale y, es, y esta pues cerramos porque utilizamos este espacio de garaje os sorprendería la cantidad de cosas pero las toneladas que pueden llegar a salir de lo que es la reserva, material que se supone no debería estar allí ¿Vale? llenamos más de un container eh, y, y luego se decide qué es aprovechable y qué no, no, no. Intentamos, el criterio es reutilizar y reciclar al máximo. ¿Vale? Se, sobre todo es muy importante el sistema de localización, el método también establece una metodología de cómo topografiar los espacios, es lo que nosotros estamos intentando implementar, para utilizar es muy complicado, aquí yo creo que hemos visto muchos ejemplos hoy y ninguno seguía la misma metodología. ¿vale? El método intenta proponer un sistema que es muy obvio, muy lógico, que cuesta y que hay que decir que aunque la, el objetivo es unificar, normalmente en ocasiones nos adaptamos al, a, en los casos que el museo ya tiene una topografía y la tiene introducida en la base de datos porque no todos los museos tienen la base de datos actualizada, nos adaptamos a la suya, porque migrar toda esa información en un museo como los que nosotros trabajamos, que tiene poco personal, los volveríamos locos. Pero si no, la idea es eh, propone un sistema de números para las ubicaciones en horizontal para las unidades. Ay, qué manía, las unidades de mobiliario y de letras en minúscula para las unidades en altura. ¿Por qué números así? Porque no hay una limitación de números, son infinitos, por tanto puedes estar reorganizando un espacio de 20 metros cuadrados como uno de 200.000 y no tendrás que repetir la numeración. Y las letras en horizontal, por muy alto que llegues, no te, raramente te acabarás el abecedario. Y, importante, se empieza por abajo. La A es nivel de suelo. ¿Por qué? Porque si nunca vas a añadir una estantería, una balda, Normalmente lo harás por arriba, no lo harás por abajo. Y por lo tanto, no tendrás que modificar toda la codificación que ya tienes introducida. Y luego, importante, y aprovecho, es como un minicurso, pero lo aprovecho, se enumeran todos los espacios, no los espacios donde hay mobiliario, todos los espacios. ¿Por qué? Porque en un hueco que ahora no tienes nada, a lo mejor mañana sí. Y el topográfico ya lo tienes introducido. Y te da igual si ahora hay un armario y de aquí a un mes hay una cajonera. O de aquí a un mes no hay nada y tengo una reja. El espacio va a seguir siendo el 2, si era el 2, el 3 si era el 3, tú habrás cambiado lo que hay allí. Y cuando tú buscas una pieza por pues, si me dice sí, pero si la pieza ocupa 4 metros y, y está en varios sitios, me da igual, yo pongo el 3, porque cuando llegue ya veré que ocupa 4 metros. Y yo la habré localizado en uno de los cuatro números. Bueno, es. sí Se hace un primer provisional que luego se dejará como definitivo. Se crea nuevo mobiliario, claro, es, otra, es otro nivel. Por eso decía, es que no hay excusa, no es el mobiliario ni que vais a ver mañana ni el que habéis visto en los museos que se nos han mostrado hoy, no importa, porque para la colección pasar de estar en el suelo a estar en una estantería de madera es mejor. Entonces, con el tiempo ya haréis la siguiente mejora, pero de momento esta es importante, ¿vale? Entonces, yo no soy estricta en el material, intentaremos que sea el mejor. Dentro de las capacidades presupuestarias que tenga aquella institución o nosotros o quien sea. Pero no es excusa no tengo dinero, ¿vale? Eh, se hace con lo, que, con lo que se pueda conseguir. Aquí, es la, esta es la, el museo de los instrumentos musicales y tenían unas estanterías metálicas que por favor intentad evitar toda la vida, de estas de mecano con tornillos, ¿vale? Mm, si las tienes las reaprovechamos, pero no las compréis. <risa> y, Aquí no había capacidad de modificar, simplemente se crearon esas estructuras en madera para doblar la capacidad de baldas ¿vale? y poder encabir todos los instrumentos musicales que tenían. Se reciclan materiales disponibles y se genera nuevo mobiliario. Lo que os decía, aquí simplemente las maderas ya eran existentes, eran maderas que se, tableros que se habían usado para exposiciones y vitrinas y peanas que ya estaban desechadas, pero que... Reconvertimos en, en cajones con ruedas para poder circular, para encabir, encabimos tubos, encabimos obras enmarcadas porque no había nada más. Mejor esto que tenerlos en el suelo. Se realiza limpieza, aunque parezca imposible, las reservas. Porque si... Tú no tienes una colección accesible, si tú no puedes, si os fijáis, uno de los criterios era poder llegar a un objeto sin tener que mover más de dos. Si esto no es posible, no los puedes limpiar, no puedes hacer las, las tareas mínimas de conservación. Es que no puedes ni limpiar el suelo. En el caso de Polonia, digo Polonia porque como nadie se siente ofendido, no podían ni limpiar el suelo porque no se podía pasar. Y allí se si había o sea, las imágenes estas es Polonia, allí se había acumulado con perdón la mierda de años y ellos mismos entonces, delante de la frustración de no poder hacer, llega la desidia, o el hago ver que no lo veo, o, o, o no puedo entonces, por eso es importante, que aunque no sea con las mejores materiales, hacer algo ¿vale? este no es Polonia eh <risa> y, en, y una vez ya has vaciado todo, has retirado, se realiza el movimiento. Este es el garaje temporal. ¿Vale? Aquí también diferentes ejemplos de garaje. Se trabaja en la mejora de la protección de, de los elementos cuando se puede. Ah, y ahora ya os paso. Esto es Polonia. Este he querido poner un ejemplo de cómo tratamos lo que habíais visto antes de los 900 objetos. Este es una pas espacio nexo Esto era una habitación donde tenían todo de textiles que no son colección, pero que son material de soporte para la colección. La habitación estaba llena, según. O sea, no cabe nada más. Y es como quedó una vez acabado. Es otra vista de la habitación. No tiramos nada en este caso. Bueno, sí, perdón, tiramos las cajas. Bueno, no las tiramos. Lo, las cajas que hay en el suelo, estas de aquí, son ventiladores y radiadores que usan en verano para refrescar las salas de exposición. La única cosa que se tiró parcialmente, es toda esta pared estaba llena de cristal, de vidrios, vaya, que habían guardado por si acaso, que igual había más de 500 y aquí una parte se guardaron, y yo, una parte pequeña y el resto se tiró, porque eran un peligro, fueron al contenedor. ¿Veis? Esta parte, el, las, las varillas estas de madera son banderas, tenían como 400 banderas de Polonia que usan para el día de su festividad. Y esto también lo tuvimos que guardar, pero lo reorganizamos y recuperamos una estantería y un burro que estaban en otra sala y que aquí sirvieron como espacio de crecimiento. Porque una de las cosas que planteamos y que también ha dicho PURE es no solo reorganizar y, re y reagrupar la colección, sino encontrar... Un espacio para el posible crecimiento, a poder ser a 10 años vista, pero un espacio para incrementar la colección, porque la colección normalmente en todos los museos va a seguir incrementando. Entonces, una vez vista la teoría, que no sé si os la he explicado muy bien o mal, no sé si he demasiado rápido, porque ya no sé cuánto. Ah, muy bien. Eh, en, en Cataluña, que, cinco minutos, madre. En Cataluña, el proyecto Reor Cataluña. Eh, es un proyecto impulsado por el Servicio de Museos y en el que participa el Centro de Restauración porque somos la institución que da soporte técnicamente a los museos en materia de conservación. ¿vale? ¿Por qué se impulsa esta estrategia? Porque dentro del Plan de Museos 2030, que es un plan que plantea dónde queremos que estén nuestros museos en el año 2030, una de las líneas de trabajo es la implementación de medidas de conservación preventiva, que es una estrategia en la que colaboro con Lidia, y luego... Hay un punto que es específico para la reserva, diseñar una estrategia de mejora y posible ampliación de los espacios de reserva de nuestro país, porque perdonad, ahí hablamos del país, de nuestra comunidad. Entonces, mientras se planifica esto, lo primero que necesitábamos saber era cómo estaban nuestras reservas, las que tenemos a día de hoy, antes de empezar a pensar en crear nuevos centros, en crear nuevos eh, edificios, saber qué había en ellas, tener una buena información del estado en el que estaban y que realmente en esas reservas que ya tenemos existentes se está optimizando al máximo ese espacio. Y por lo tanto se propuso REOR como una herramienta ya existente y útil para eso, porque somos una comunidad y somos unos museos con pocos recursos, por lo tanto era en principio una manera realista de abordar esta necesidad, mientras en paralelo se, se desarrollaba la estrategia de conservación preventiva y se planificaba con más tiempo y más calma, además unas posibles ampliaciones. Luego la realidad todo se mezcla, pero esa es la idea, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a saltar rápido. Nosotros nos organizamos a nivel de museos, somos 116 museos de colecciones diversas. Hay unas hay seis redes temáticas y seis redes territoriales que dan soporte a estos museos. Esta es la autoevaluación la auto que se realizó en dos de estas redes territoriales y que, como veis, dio como resultado que la mayoría de los museos necesitan, en algunos aspectos, pero en algunos aspectos de manera más urgente y en otros menos, en la aplicación, una reorganización, digamos. Los que afectan a gestión son simplemente que han de reflexionar sobre sus políticas, bueno, no simplemente, pero que im implican más una mejora a nivel de políticas, procedimientos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se planteó el desarrollo de la estrategia? En 2019 se, or se organizó, bueno, hemos tenido que ser flexibles también aquí en, y en principio se había planificado de realizar, organizar un workshop al que venían 20 invitados museos y también los representantes de las redes temáticas y sobre todo las temáticas, pero también territoriales, que serían las personas encargadas de dar soporte luego a los museos de su red, ¿va? con mi coordinación, digamos, o sea, de darme ayuda a mí y, y tener el contacto directo con los respectivos museos a la hora de implementar. ¿vale? El workshop se inició en 2019 y la parte práctica. Se, real, se tenía que realizar en marzo y la pandemia nos lo bloqueó. Entonces quedó parado, no sabíamos exactamente cuándo y en paralelo como que la parte teórica la habíamos acabado, se, se decidió que en vistas de que no sabíamos cuándo podríamos ejecutar porque reunir de nuevo a 20 personas, una vez se iniciaron las actividades, reunir a 20 personas era complicado, se inició que eh, cuatro de los museos que habían venido a la parte teórica del workshop iniciasen ellos de manera individual la reorganización de sus reservas y fueron estos cuatro museos piloto que, que, que la iniciaron. A partir de ahí la idea de aplicación de la estrategia es que estas personas que ya lo han apl aplicado más el coordinador de la, de la red Conmigo formamos equipo de soporte al siguiente museo. Va siempre como tutorizado o acompañado de la persona. Y luego, además, si en el momento de la reorganización física, o sea, del movimiento, se necesita eh, soporte, el resto de gente, una vez implicada en el proyecto, son voluntarios. Si tú realmente consigues crear este trabajo en equipo, este equipo, la gente se siente tan implicada que de momento no nos ha pasado, si así hemos pedido ayuda siempre nos sobran entre comillas voluntarios, ¿vale? y si hace falta se recurre también, porque hay, cada red ahora dispone de un pequeño presupuesto, se recurre a personal cualificado a nivel de movimiento para las cosas más pesadas, porque ya todos también tenemos una edad y diferentes dolencias y según qué cosas ya no las podemos hacer vale entonces, el bueno como os he dicho, el primer workshop se realizó en Vilanova el museo de Vilanova eh, tiene la reserva en un edificio anexo que es el rectángulo este largo que veis a, a la izquierda y la sede central, pero tiene, tenía en origen el otro cuadradito pequeño es una, un edificio contiguo donde estaba todo lo que era el mobiliario este, bueno, 20 participantes, estos son los espacios de reserva ¿vale? En los que se trabajó en inicio, al final. Ah, no, estos son, perdón, ya está. Había un tercer espacio que al inicio de 2019 se, se, se preveyó también incluir, pero que luego el museo decidió que no, que prefería mantener como espacio de trabajo y que salió del proyecto. ¿Vale? Estas es son las, las colecciones reagrupadas, que fueron unos 8.000 objetos, ¿vale? Y, y a nivel de colección. Esto es simplemente para que veáis. Uno de las, la, el espacio A tenía una gran zona de compactos que tenía todo, bueno, muchas cosas no sabían ni qué exactamente había, estaba todo metido ahí, a, a, no, sé, no sé si es correcto, a, todo apelotonado a y esta es la planificación que se hizo sobre papel de cómo reagrupar las colecciones, ¿vale? La dificultad de la zona de compactos era que tenías un equipo de seis personas, pero solo se puede trabajar, o sea, tenías que vaciar el compacto, dejarlo, abrir el espacio en el, en el que iba a ir y mover, no, no permitía mucho movimiento. ¿vale? La colección de muebles se trasladó, se reagrupó, vaya que estaba en tres espacios diferentes, en dos. Este es la, el, el, la, el edificio anexo que os he dicho que, te, que tenía todo lo que era el mobiliario que se trasladó y se montó y se paletizó, se aprovechó un espacio de pasillo. Estos, estas ventanales luego se han protegido para proteger el mobiliario. De... Esto es como lo tenían, el, el, el... las pocas piezas que tenían en este pasillo y luego con la colocación de las estanterías se aprovechó. Esta es la zona de escultura, se compactaron las estanterías existentes, o sea, no se hizo, la única compra que se hizo fue las estanterías paletizadas que habéis visto antes. Estas simplemente, como ya había también dicho en algún momento Maite, lo que se hizo es compactarlas, agruparlas de manera de dos, con lo cual se, se eliminó este pasillo que había entre esta y la ventana. Esta se, se llevó contra la pared y estas dos se agruparon y esta de aquí se desmontó para ganar eh, el módulo este que faltaba aquí. Con lo cual se generó como una zona de parking en la que se trajeron las esculturas de gran formato que había en otra sala, se trasladaron con eh, bases con ruedas, con lo cual una sola persona las puede mover si es necesario y, y se liberó el otro espacio que lo necesitábamos para el mobiliario. Y lo mismo aquí, el bajo de la escalera que estaba lleno de material petrio y, bueno, y de muchas otras cosas, las piezas se trasladaron a los compactos, se liberó el espacio, aquí se instaló una reja sobre la que se colocaron eh, esto es la vista de antes y la vista de esta escultura no se pudo reagrupar con, con el resto simplemente porque no cabía es un león enorme que se dejó aquí porque no había otra posibilidad y este es otro el Museo de Cardedeu la reserva es este espacio de aquí este es el equipo que participó la imagen de cómo estaba antes como veis material no es un espacio de trabajo, es un carro de la compra, una nevera que no funciona, mesas, ¿cómo quedó después? Antes, esta otra sala es material etnológico. Se, se generó este altillo y se agrupó la arqueología, las cajas de arqueología en la zona baja, se, se agrupó el resto de material. Etnológico arriba y ahí abajo y aquí se dejaron un espacio de momento para todos los elementos que son suspendidos que básicamente son lámparas. Este es el museo de otro, el museo de Reus. Pues ya veis, esto era un espacio de trastero. Se colocaron estas estanterías y se reagrupó la, la colección. Lo mismo, es el, aunque no lo parezca, es el mismo espacio. Aquí solo vais a tener es el Museo de Palamos. Y es, os lo he puesto como ejemplo, no tengo las fotos finales, pero es el ejemplo, esta reorganización la está llevando a cabo una sola persona ¿vale? y este es el Museo de Solsona que también estamos con, trabajando con ellos, ellos tienen sobre todo un problema de no colección que se les ha ido metiendo en la reserva y que hay que hacer una limpieza, ya está se acabó, se acabó. y <ríe> ya está porque no me queda más tiempo eh, son diferentes equipos eh, Lisboa, Vilanova Colonia, que es el último. Simplemente deciros esto, que no os asuste el método cuando lo abráis, porque la posibilidad de aplicarlo es, es viable y los beneficios son importantes. Ya está.